Bueno, pues ya estamos en directo. Hace unos meses descubrieron un tiburón vivo en Groenlandia de 512 años. Eh, aunque haya empezado este programa también con una anécdota sobre tiburones, como veis no soy corti, sino una versión creada por Inteligencia Artificial. Ojo, que no digo versión mejorada para que no me llegue el finiquito antes de terminar mi primer programa. Eh, bromas aparte, soy Rubén Mancera, Head of Marketing de Product Hackers. Y os acompaño hoy porque este es un especial de Tibucornios de Web3. Eh, donde conoceremos dos startups que buscan convertirse en el próximo unicornio español o bien ser comidas adentelladas de nuestros tiburones que ya están por aquí preparados. Eh, en esta décima, eh, esta que ya es la décima edición de Diucornio, se presentarán dos proyectos súper interesantes, worldchallengenft.com y secondworld.io. Dos proyectos que combinan NFT y gaming y que son todo un ejemplo de proyectos valientes. Por dos motivos. Primero, porque estos emprendedores entienden perfectamente el filtro fulminante que está haciendo el mercado blockchain a los proyectos que son humo y, y que no aportan valor. Y aún así, lejos de tener miedo, eh, ellos lo ven como una oportunidad. Y segundo, porque delante tienen a, a estos pedazos de tiburones que tenemos hoy, especialistas en cazar oportunidades de inversión y que harían temblar las piernas de cualquiera. ¿eh? Pero antes de darles paso, vamos a presentar a, a nuestros tiburones, ¿no? a los que le, primero les tengo que agradecer muchísimo que compartan este ratito con nosotros. Pues don Miguel Caballero, uno de los tiburones que más frecuentan nuestras aguas, CEO de Tutelus, Turing Labs, cofundador de NAS21, Rental y Fit Token, inversor y divulgador, autor de libros como Bitcoin y Blockchain para, eh, y Tokenización para Inquietos, DeFi para Inquietos y a pocos días de sacar el tercero, Web3 para Inquietos, y que gestionas una de las comunidades de referencias en el mundo blockchain de habla hispana, además de pegarte horas y horas corriendo por la montaña. Miguel, ¿cómo te da la vida para tanto? Bienvenido. Hola Rubén, muchas gracias por tu introducción y nada, pues aquí estamos, ¿no? No, sé, no lo sé, la verdad es que no sé qué responderte a eso, ahí me has pillado, no sé cómo, no sé cómo me da la vida, pero bueno, ahí vamos. Bueno, eh, cuando te tengas la fórmula me la explica, ¿eh? porque vamos, yo, yo voy con mucho menos agua. Bueno, eh, cuéntanos un poco sobre tu foco de inversión y las cosas que tenéis un poco en tu telus, ¿no? En marcha. Muy bien. Eh, bueno, básicamente eh, el foco tiene que ver con todo lo relacionado con, obviamente, con cripto y con tokens y tokenización, es decir, web3, puro y duro. Y a partir de ahí, pues bueno, abiertos a todo tipo de opciones, eh, yo soy un firme convencido, llevo ya muchos años hablando ¿no? de que la tokenización va a cambiar el mundo, ya lo está haciendo, ya no son palabras vagas, no ya es una realidad, este año lo hemos visto ya con muchos proyectos reales y creo que se nos aproxima un, un momento muy bueno para seguir creando, vale a pesar de que estamos en un mercado como ya sabemos un poquito complicado, para desarrollar producto y crear pues estamos mejor que nunca, no así que y estoy muy muy contento y muy positivo por eh, bueno pues por todo el mercado de nuevos productos nuevos toques nuevos proyectos nuevas empresas que estoy viendo eh, algunas tenemos la, el, el honor de contribuir a su creación y desarrollo y otras pues de amigos cercanos como isidro eh, john no y, y en ese sentido pues nada súper motivado para que 2023 sea el mejor año de nuestra historia seguro que sí eh... Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, por otro lado tenemos a Isidro Quintana, CEO de, y founder de Triple O Games. Eh, además es tutor del Oxford Blockchain Strategy Program. Conoce el mundo del videojuego y la blockchain y las características de su inversión como poco en España, porque lo está viviendo y lo vive en sus propias su propia carnes. ¿no? De hecho ahora tenéis una nueva ronda abierta, si no me equivoco. Eh, ¿Qué tal está Isidro? Bienvenido. Muchas gracias por, por invitarme, por estar aquí con estos pedazos de tiburones. Ha sido a gusto nadar en estas aguas. <ríe> la verdad es que, que sí, ya llevo muchísimo tiempo en el sector. Eh, en el gaming ya va para 20 años casi. <ríe> en blockchain pues desde 2016 aproximadamente y, y también, pues bueno, eh, aparte de, de llevar la startup, que sí que estamos en nueva ronda de inversión, estamos con una ronda así de 2.5 millones eh, también, pues, gestioné una o sea, ayuda a fundar una DAO que se llama Moyomix, que es básicamente un fondo de inversión descentralizado donde los fondos no están delegados. Eso fue también 2010, 2020. Y, y bueno, aparte de eso, pues, estudiando clases en la Universidad de Oxford, pues, precisamente eh, en un curso que es más eh, para directores financieros que para. Eh, es para crear startups, no es para, para eh, no es técnico ¿no? es para hacer smart contracts y, y temas así por lo cual pues, veo muchas, muchos proyectos y muchas cosas que están haciendo lo que estaba diciendo Miguel, ¿no? eh, vivimos en un mundo que cada vez vemos más cosas tokenizadas y da gusto ¿no? eh, ayer estaba haciendo, Miguel estaba haciendo publicidad de, de tus proyectos de NAS y de Rental en, aquí en Tenerife que hubo un evento también del gobierno de Canarias y estaba dándolo como ejemplo ¿no? que son proyectos que, que están teniendo mucho éxito Qué bueno, ha da gusto. Eh, muchas gracias. Eh, por último, tenemos a un inversor en serie, eh, un gran amigo y otra persona que admiro muchísimo, John Fatelevich, David Founder de Stadio Plus, uno de los primeros marketplace de NFT que se preocupó por aportar valor a la comunidad y construir un proyecto sólido antes de buscar financiación, cosa rara en la Web3. Eh, y que, bueno, la acumulación de talento que ha conseguido en Stadio Plus le ha permitido, entre otras cosas, cerrar acuerdos como el que presentaste hace unos meses con la Liga y Dissentraland. O recibir premios como el de hace un par de días de la Asociación de Valencia Startup. Comparto además con John la pasión por el baloncesto, aunque bueno, como buen argentino seguro que ahora tienes puesto un ojo en, en la final. John, bienvenido. Qué alegría tenerte por aquí también. Gracias Rubén. Gracias. Sí, bueno, contento con, con el triunfo Argentina de ayer. Cansado porque me acosté tarde, pero, pero bien. Sarna con gusto no pica. Cuéntanos si querés un poquito tu foco de inversiones o un poco cómo ves eh, el mercado en, este, en bueno, este sentido. sí, a ver, antes que nada, el mercado lo veo jodido. Eh, jodido para los que quieran sacar un token, jodido para los que quieran hacer una ronda, jodido para los que quieran vender NFTs, jodido en general, ¿vale? Eh, pero bueno, buen momento para, como decíamos antes con Miguel, refugiarse en la cueva y, y ponerse a... A trabajar y a construir que bueno dentro de seis meses un año o dos ya la cosa se recuperará y, y que nos agarre bien preparados eh, muy importante tener caja para aguantar porque no sabemos si esto va el invierno este dura seis meses o, o 24 meses o más eh, así que creo que eso casi diría que es fundamental tener caja para aguantar si tenemos dinero para Seis meses le recomendaría a cualquiera y, y está difícil consiga que empiece a rectar. Suena mal, pero recomendaría que recorte. ¿viste? Salen noticias diciendo que las empresas, eh, malas noticias, como que las empresas tienen que recortar un 20, un 25, un 30% de su plantilla. Lamentablemente es duro, pero hay que aguantar. Al, al final esto se trata de sobrevivir y esperar el momento adecuado. Eh, en cuanto a mi perfil de inversor, soy un poco agnóstico. He invertido en todo. Eh, eh, health Tech, Blockchain, eh, Sport Tech, eh, Gaming, y también invierto en real estate bastante, eh, y, y trato de ayudar a, a otros emprendedores a que, a que consigan sus rondas o que consigan financiación o que cierren. He ayudado en algún momento también a Isidro, que está aquí, que bueno, ya es un experto en, en levantar rondas grandes. Eh, bueno, con Miguel compartimos una en la que participo que es Rental y, y nada, bien, vamos a ver qué, qué vemos hoy y, y en qué podemos ayudar o si le podemos dar un poco de caña para, para despertarlos Seguro que sí, seguro que sí ayudáis y les dais caña, las dos cosas Bueno, pues arrancamos con nuestra primera startup eh, Tenemos con nosotros a Tapu, CEO y fundador de World Challenge NFT eh, ¿Qué tal, Udan? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy, eh... buenos, muy buenos días. Antes que nada, gracias por la, por la invitación y gracias a todos por estar por aquí. Y, pues, bueno, aquí bien. Ahora estoy teletrabajando porque estuvimos en un evento y la verdad he acabado bastante eh, molesto con la garganta y tal. Y no sé, me voy a hacer la prueba a ver si tengo COVID, pero de momento bien. Aquí estamos. Bueno. Seguro que sí. Bueno, tienes buena pinta, por lo menos a, a nivel de la cámara se ve bien. Eh, voy a contar un poquito, eh, una introducción sobre tu historia, ¿vale? Eh, Bogdan salió de Rumanía siendo casi un niño con, con 13 años, ¿no? Y a los 17 fundó su primera empresa, un restaurante de pizzas en México que vendió cuando contaba ya con, con 24 trabajadores. Si es uno ser emprendedor, eh, contadme qué, ¿no? La restauración es uno de los mejores sectores para aprender sobre la calidad del servicio y el producto. Luego estuviste aprendiendo de, en el mundo de automoción, con Nissan, con Jeep, llegando a ser incluso el vendedor número uno en España de Alfa Romeo. Y aquí aprendiste también la importancia de tener los contactos adecuados para llegar al comprador ideal. Eh, siempre has sido un apasionado de los videojuegos y este proyecto, en cierto modo, te permite recuperar esa infancia aunando los juegos de mesa, los videojuegos y la blockchain. Eh, desde luego, a mí me parece una forma estupenda de aprender todos los beneficios de la tecnología NFT eh, pues jugando, ¿no? Quiero destacar tres cosas de BOD. Eh, primero es la mentalidad de tener primero un buen producto y luego salir al mercado, muy al estilo Estadio Plus. Y luego, pues muy en contra de lo que se suele hacer en la blockchain, que es eh, pedir pasta y luego pues desarrollar los proyectos que, que puedas con, con lo que consigas. La segunda cosa es cómo convierte retos reto en oportunidades, porque además no solo para él, porque con todo lo que ha aprendido a base de hace tortas y, y uh, ha creado con otros emprendedores uh, una ONG en Valencia que ayuda en la parte legal, fiscal, básicamente a no perder tiempo y pasta a otros emprendedores que quieren uh, hacer proyectos basados en blockchain. Y por último, pues que ya cuenta con una comunidad en YouTube de más de 110.000 suscriptores. Pues... Bogdan, bienvenido. Tienes 10 minutos para presentar tu startup y las necesidades de inversión. Todo tuyo. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias Rubén por la, por la intro. Bastante, bastante bien. Gracias de verdad. Pues bueno, les voy a hacer, voy a intentar ser muy rápido ya que tengo 10 minutos. Les voy a compartir pantalla. Yo creo que es la, la mejor manera. A ver, dame un segundito. Sí. Uh, vale. Eh, vamos para allá. Ok. Para los que no conocen todavía nuestro, nuestro proyecto, estoy compartiendo, ¿verdad? Solamente sí, para asegurarme. Sí, sí. Vale, perfectísimo. Nosotros somos World Challenge Games, somos una empresa desarrolladora de videojuegos con sede en, en Valencia. ¿Vale? Eh, hemos desarrollado el primer juego de mesa que incorpora tecnología blockchain y se llama World Challenge NFT. Eh, les voy a explicar un poco realmente de los problemas que hemos, que hemos encontrado nosotros eh, en los juegos Play to earn, ya que nosotros somos un Play to Learn, es juega para, para aprender. Estamos consiguiendo un sello educativo, nuestro proyecto para poder dar un poco también más de, de credibilidad. Nosotros hemos encontrado antes que nada unos problemas en los juegos Play to earn y los he plasmado aquí en este pitch deck, que es el coste elevado, ¿vale? Es necesario empezar con una inversión inicial antes de, de poder jugar. Dos, economía no sostenible. Eh, nos hemos dado cuenta que hay muy pocos jugadores y la mayoría de los jugadores quieren todos ganar. Entonces, a largo plazo no es sostenible, se convierte en algo, en algo piramidal. Hay una barrera de entrada que los usuarios tradicionales tienen aún dificultades para entrar en esta nueva tecnología, crear su billetera, tener su NFT y tal... Y tampoco que ya no, no son juegos del todo divertidos, ¿no? Como que se pierde esa parte de gamificación y solamente se enfoca en la parte de, de la inversión, de ganar y tal. Y al final es imposible que todos los jugadores ganen, ¿no? O sea, se convierte en algo que no es sostenible a largo plazo. Y la falta de credibilidad. Muchos juegos play to earn, pues, eh, pues han quebrado y eso, eso hace que, que las personas en sí ya pierdan esa... Esa credibilidad, ¿no? Eh, nuestra solución, World Challenge NFT, une por primera vez el mundo tradicional y la blockchain facilitando la adopción, ¿vale? Nuestra aplicación es gratis, quiere decir que puede jugar tanto personas del mundo de los videojuegos como del mundo de los juegos de mesa y también la parte blockchain, no obligamos ni tener token de nosotros, no obligamos a tener tampoco NFT, y tampoco la, la aplicación tiene coste, es gratis, tú lo puedes jugar como cualquier otra aplicación. Es verdad que, que para que sea sostenible, como vemos aquí en la pantalla, hemos tenido que agregar publicidad dentro de nuestra plataforma, ya que los usuarios tradicionales están acostumbrados. En YouTube ves publicidad, en cualquier aplicación móvil tienes publicidad. Entonces, para poder mantener algo sostenible, porque yo realmente a las personas que compran nuestro NFT o nuestro token, yo lo veo como inversor, lo veo como si fuera una ronda de financiación, pero en la blockchain. Es la manera de nosotros ver esa parte, ¿no? Esa, porque tenemos tres mercados, mercado juegos de mesa, mercado videojuego y el mercado blockchain. Hay que cuidar cada parte y hay que saber exactamente bien enfocarlo para cada, para cada área, ¿no? Que digamos. Para hacerlo sostenible la, habrá publicidad, pero la publicidad lo verán solamente los usuarios sin NFT, de esa manera haremos que vean las ventajas de tener un NFT, lo comprarán o lo conseguirán gratis jugando, pasando del quinto nivel en nuestro videojuego, ya que contamos con juego de mesa, dentro del juego de mesa habrá un NFT, ¿vale? para que Es como un rasca y gana. Tú abres la caja del juego, que de hecho hemos firmado un contrato, un, un precontrato de distribución hasta que nos llegue la tirada aquí a España y vamos a tener eh, venta en corte inglés, vamos a tener venta, pues en varias en varias tiendas especializadas de, de juegos de mesa y eso nos ayudará pues, para darnos a conocer pues, a, más, a más escala. Que digamos Es accesible, ¿vale? El juego es accesible de forma sencilla para todo el público. Eh, tanto los juegos de mesa, porque se crea una necesidad. El juego de mesa, de hecho, no sé si siguen viendo mi, mi pantalla, lo tengo aquí enfrente. Eh, dentro de la caja vendrá el NFT y por encima de la caja viene un, un QR donde tú le puedes dar y descargar la aplicación para que, para que sea gratis directamente. Esa manera nos ayuda a tener esa adopción y, y que sea fácil llegar a más públicos que de otra manera hubiera sido más, más difícil, ¿no? Al tener algo tangible es mucho más fácil. Como lo dice aquí, la existencia de un juego de mesa tangible real genera credibilidad a los usuarios habituales de la blockchain. Nosotros, como bien ha dicho Rubén, eh, antes, nosotros hemos creado primero ya el producto, de hecho el juego de mesa lo tenemos en su totalidad, el videojuego estamos ya en la fase alfa, eh, nosotros hemos utilizado el código de otro videojuego que tenemos que se llama Playjoy, para que, y así nos hemos ahorrado casi un año, un año y pico de desarrollo, y eso ha sido que podamos ir mucho más, mucho más fácil, tenemos todo el arte ya, ya hecho, aquí en la pantalla lo que vemos es nuestro mercado, que está el Tam. Nuestro mercado total, después está el SAM, que es todo el mercado inglés, hispano y de Europa, y nuestro me mercado accesible, que es donde me voy a enfocar más hoy. Nosotros pensamos llegar a 5 millones de usuarios en tres años. ¿De qué manera vamos a llegar? Abarcando los tres mercados: juegos de mesa, videojuego y la parte de blockchain. Como ven, nuestro core, no sé si se alcanza a ver mucho, muy bien en la, en la pantalla de vosotros, pero bueno. Eh, donde está nuestro cuore es el videojuego. Es donde todo el mundo tiene aplicación móvil, donde todo el mundo en su vida ha jugado a un videojuego, a una aplicación móvil, y donde menos usuarios vamos a tener es en la parte blockchain. Porque yo los veo como inversionistas. Ellos comprarán mi NFT antes de que el videojuego salga al mercado y de esa manera tendrán ventajas, y no solamente dentro del videojuego, sino fuera del videojuego. Ahora, sí, o sea, seguiré para que, como tampoco tengo mucho tiempo, intentaré ser lo más breve y explicarles todo. Eh, hemos registrado la marca a nivel internacional para poder enviar el juego tanto a Estados Unidos y cuatro países de, de Latinoamérica, Argentina, El Salvador, Colombia y México, con el acuerdo este de distribución. Hemos asistido en varios eventos. La semana pasada estuvimos en DreamHack con nuestro, con nuestro stand y hemos hecho nuestra preventa del, del juego de mesa ya empezaron a comprarse el, el juego de mesa. Tenemos varios acuerdos con la Cámara de Comercio de Valencia, con 0x, nos Pum y Ole Comunicación de Miami. La Cámara de Comercio influye mucho en el tema del sello educativo, ya que hemos involucrado una institución gubernamental para dar más, eh, más credibilidad, que aquí vemos el sello educativo. El juego de mesa se puede jugar de ocho años en adelante. Hemos salido en varios medios. La verdad es que al ser un proyecto educativo, nos, nos, se nos han abierto las puertas bastante. Eh, tenemos nuestra asociación, Aval Blockchains, que es lo que ha comentado también. Tenemos un canal de YouTube de 108.000 suscriptores que lo estamos convirtiendo en un podcast. Anteriormente hacíamos reseñas de videojuego y ahora lo vamos a convertir todo en, en WordChallenge. De hecho, ya le hemos cambiado el nombre. Ha habido aceptación en nuestros primeros tres vídeos y seguiremos. Este es el equipo, somos 19 personas. Eh, en el equipo, la verdad llevo un año y medio, más de un año y medio trabajando en este proyecto por eso también ya está casi en su totalidad desarrollado y apenas ahora empezaremos con la primera ronda de, de financiación que les explicaré un poquito más adelante todo lo hacemos en casa, tanto videojuego como el desarrollo de blockchain, marketing, eh, redes sociales, rp eh, noticias todo lo hacemos directamente, tenemos un equipo de audiovisual también el juego de mesa ya está disponible para reservar. De hecho, si quieren, ya lo pueden, lo pueden comprar desde nuestra web con un descuento de un 17%. Entrega gratis en toda España y un NFT de regalo. ¿vale? Eh, nuestra primera tirada de 7.258 juegos, de acuerdo a nivel mundial de, de distribución, que está incluido lo que les había dicho. Dentro de la caja está el NFT, pero es una colección especial. De esa manera, hemos hecho conectar más la parte tangible con lo digital. Esa colección solamente la vas a poder conseguir en el juego de mesa. Es verdad que vamos a mintear una colección diferente con que digamos para darles más beneficios a la parte blockchain, pero dentro de la caja para la gamificación tendrás que comprar sí o sí la caja del juego para tener ese NFT coleccionable, aunque podrás jugar sin NFT o con otro tipo de NFT, ¿vale? La aplicación móvil es gratuita, tienes miles de preguntas, para que puedas seguir jugando tanto en el juego de mesa como cualquier persona en cualquier lado del mundo, la aplicación móvil no solamente se va a utilizar como videojuego para jugar directamente, sino se hará como networking. Imagínate que tú contestas a preguntas de geografía o de blockchain. Si contestas a 200 preguntas seguidas, bueno, seguidas en el, en el videojuego, se te activará una medalla de blockchain y yo sabré, por ejemplo, en este caso, que Rubén o que John tiene esa medalla de blockchain activada y yo jugaré con personas del mismo nivel que yo, podré, hacer, podré chatear con él, podré seguirlo y de esa manera haremos networking también dentro de, de nuestra plataforma y del, del videojuego, ¿vale? Estará disponible para Apple Store, Google, Google Play y aparte también para la web, que esto es lo que estamos trabajando ahora mismo para que se pueda jugar desde, desde la web. Vamos a ganar recompensas las recompensas no es como un play to earn porque solamente ganarán las personas que están en un ranking. El ranking se actualiza semanalmente y directamente vamos a premiar a las personas que estén en el ranking. De esa manera vamos a incentivar que las personas aprendan. ¿no? Creo que eso es un poco la idea porque aparte somos el primer juego en el mundo que te ayuda a aprender las fronteras del mundo real. Está tanto América como Europa y más adelante de hecho ya estamos diseñando para la segunda edición que sea África y Asia. Tenemos una colección de 9.999 NFTs que cumplen con la ley de caricatura aquí en España y copyright. Hemos tenido que registrar la marca a nivel internacional. Eh, aquí viene un poco más la gamificación. No me quiero meter mucho porque sé que no tengo mucho tiempo. Me iré directamente a, a la parte de, lo, de la gamificación. Que digamos cada, cada categoría de NFT de los 9.999 están divididos por, por poderes vas a tener poderes dentro del videojuego y fuera del videojuego. ¿Cuál es la ventaja fuera? Uno, cada holder de los NFTs, por ejemplo, no sé si me ven, yo tengo una tasa aquí de un jugador de básquet. No puedo decir el nombre, pero bueno, eh, aquí está el jugador de básquet. Pues si alguien pide un, una tasa, una camiseta, un cuadro que tengo aquí detrás también, ¿no? Si pi alguien pide algo yo tengo ese NFT, me van a generar unos royalty, Como son personajes, que llaman mucho la atención, por ejemplo, los de la caja, imagínate que tú pasas por corte inglés, te gusta a este personaje, pues directamente te pides una camiseta, una taza o lo que sea, la persona que tenga este NFT va le va a generar un royalty. De esa manera no solo vamos a tener ventajas dentro del videojuego, sino fuera también. Algunos holders van a tener un pedazo de los beneficios, los hacemos socios directamente. A nueve de, los, de las personas que van a comprar los NFTs antes, hay una categoría especial que se llama Challenger, van a tener un porcentaje de todo lo que pasa en nuestro marketplace. Y otra manera de poder beneficiar a las personas gracias a los NFTs, que eh, son artículos digitales coleccionables, es que el valor y el historial directamente, eh, que digamos, el historial va a tener un valor. ¿De qué manera? De que si tú contestas correcto, tú podrás vender el NFT, pero... Eh, tu conocimiento se queda registrado y también de esa manera vas a poder generar pues mucho más porque estarás en el ranking. Imagínate que yo tengo un NFT que me lo he ganado a la hora de comprar la caja. Pues yo soy muy bueno de cultura general, subo en el ranking y me mantengo en el ranking. Yo ese NFT lo puedo vender a otra persona para que esa persona siga cobrando esos royalty semanales que entregaremos a las personas que se mantienen en el, en el ranking. ¿no? Quiere decir que no solamente vamos a premiar el arte, sino que también vamos a premiar el conocimiento. Los NFTs se van a quedar registrados, que digamos, con el, con el conocimiento. Eh, también hemos creado otra utilidad a los NFTs, que puedas crear tu propio NFT en la plataforma, ¿vale? Eh, ganarás partes de cuerpo y le podrás poner ropa, zapatos, gorras, tal, que también tenemos algunas colaboraciones con varias marcas de, de ropa y tal, que estamos ya trabajando para que en la plataforma se puedan, se puedan utilizar. Y eh, aquí, he bueno, creo que se ha pasado. El, nuestro token, no me quisiera meter más en detalle porque todavía no lo hemos hecho público. Vamos a tener un token propio. Que Ahora me pueden hacer las preguntas que, que hagan falta. Eh, ¿Cómo vamos a hacer para que sea sostenible a largo plazo y que no se convierta en algo, en algo piramidal? Lo que nosotros queremos hacer es que no dependamos de las personas que especulen en nuestro token, sino que también que tenga una, que digamos una economía detrás, como la publicidad, las microtransacciones que van a, que van a tener dentro, dentro de nuestra plataforma y que sea un, un token desinflacionario, porque nosotros quemaremos token gracias a la publicidad que recibiremos cada semana. Cada semana pues, compraremos token directamente en el mercado y lo, y lo quemaremos para que de esa manera lo podamos mantener lo más sostenible cómo va a ser la venta semilla, la venta estrategia, estratégica, como les he comentado, no me quiero meter mucho en detalles, sin alguien de vosotros, ya lo podemos hablar más por privado para que vean todos los detalles y que no tengan absolutamente ninguna duda. Esto es World Challenge, espero que les guste, espero que se diviertan el día que, que lo puedan jugar y es lo que nosotros queremos aportar antes que nada de es que sea un juego o el típico de disparitos o de coches o lo que sea, queremos que de verdad las personas, aunque eh, juegues una hora, por lo menos que te lleves algo a cambio, antes de los premios que estarán en el ranking, por lo menos te llevarás conocimiento y eso es lo que se te quedará para siempre. Pues, ¿Vale? fantástico, fantástico. Yo, yo, he dado más de minutos, eh. yo, yo lo estaba contando, bueno. que, eh, tenemos ahí gracias, Rubén. Gracias, un poquillo gracias. de margen. Nada, no te preocupes. Oye, eh, bueno, eh, mola mucho el proyecto. A ver ahora la evaluación que te hacen nuestros tiburones. Y, bueno, a los que tenemos hijos pequeños es una bu buena forma de introducirlos en esta tecnología, ¿no? En todo el ecosistema eh, Web3. Pues nada, Isidro, Miguel, John, ¿quién rompe el hielo? Venga, si, quer si queréis lo rompo yo. Eh... Bueno, muchas gracias por la presentación. Eh, evidentemente, todas las cosas que te digamos, el rollo este de los tiburones es para que mejores, ¿no? Y, obviamente, y he conseguido los objetivos, o sea, todo en plan crítica constructiva. Eh, yo, a ver, me ha gustado, así en general, eh, pero veo, veo varias cosas que me inquietan un poco, ¿vale? Hay un refrán típico aquí en España, ¿no?, que dice que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, veo okay. como que le quieres pegar a todos los palos Quieres conseguir usuarios en el mundo de los juegos de mesa, en el mundo de los videojuegos y en el mundo web 3. Eh, lo cual me llega a pensar que los canales de comercialización de unos y otros y, y la política comercial no tienen nada que ver en un canal con, ¿no? con otro. Por lo tanto, eso, a ver cómo lo tienes ahí pensado, si nos puedes hacer luego un resumen rapidísimo, estupendo. Claro. Otra, o, otra cosa que veo, que, que también veo un poco complicada, es que si bien el usuario web 3 representa un porcentaje mínimo sobre tu total objetivo, sí que estás basando la financiación en este tipo de usuario. Entonces, eh, que, que he visto al final ¿no? que quieres hacer un AIDO o levantar pasta eh, con un token para tal, pero al final los usuarios que van a usar el token no, no llegaban ni al 5% del total que esperas a tres años. Entonces, es como que joder, tu, tu principal fuente de financiación la estás dirigiendo, de inversión, la estás dirigiendo al menor grupo de tus usuarios. No sé si tiene sentido desde un punto de vista macro ¿no? del juego. Y luego, por último, y, pero no menos importante, eh, sucede una cosa curiosa, ¿no? Que, que, bueno, pues azares de la vida, seguro que muchos conocéis, eh, o no, no lo sé, el juego de virus, que seguro que habéis jugado o sea, en todos los sitios, ¿no? Bueno, pues... El, el el, el, el, de, el de cartas, que, que sabe lo ha petado ¿no? durante muchos años, ya va no sé por qué edición bueno, pues son tres personas los creadores, uno de ellos eh, fue, es tuteliano y trabajó en Tutelus muchos años, ¿vale? entonces tengo esta persona, sé algunas o sea, tengo alguna información que yo no tenía ni idea de juegos de mesa y que gracias a, a Carlos la conozco, ¿no? y por ejemplo igual que tenemos métricas de retención en modelos digitales, estaría bien yo creo que es necesario que tengáis es el mismo equivalente en el juego de mesa. Pero claro, todavía no lo habéis lanzado. Es decir, ¿cuánto de stickness es el juego? ¿no? ¿Cuánto realmente mola? Seguro que Isidro ahí tiene información de valor muchísimo mejor que yo. Pero no tengo ni idea, ¿no? Para valorar, o sea, todo, todo el modelo de negocio está basado en un juego, pero yo, como inversor desde fuera, no tengo ni idea si el juego es realmente interesante para la gente o si van a jugar una vez y no, lo, y no van a volver a tocarlo. ¿no? Entonces... Poder salir con métricas que validen esta parte, ¿sabes? Ya no la del videojuego, sino la del juego de mesa, si es el más avanzado que tenéis, pues yo creo que te ayudaría a generar más confianza. Perfecto. Perfecto. Te contesto a, las, a tus dudas o espero a todos, o cómo, cómo sí. es esto, Rubén. Con, contesta si quieres, porque uh, si no, se, se nos puede pasar la, la vale. pregunta, ¿no? Vale, vale, vale, vale. Eh, te explico rápido, de hecho me, me he anotado para que no se me para que no se me pase y voy a intentar ser muy rápido. Eh, el juego, de, ¿por qué hemos intentado abarcar más eh, más que digamos más mercados? El juego de mesa lo vemos como una oportunidad de poder darnos a conocer, es como si Axe Infinity pudiera tener una caja del juego por todos los cortes inglés con un QR para descargar la aplicación y generalmente para que entiendan el juego de mesa no es mi mi negocio final o no es nuestro core, no es nuestro fuerte. Solamente una publicidad que nos genera dinero. Gracias a cada juego que vamos a vender en cada tienda se nos generará, o sea, genera un dinero y no nos cobran por estar por estar allí. ¿no? Entonces eh, lo vemos como una publicidad como una publicidad que también es un área y de hecho yo conozco también a los chicos estos de, de virus, yo llevo un año y medio eh, con el tema, de hecho vendieron mil copias en la pandemia, o sea, desde cuando está el juego, o sea que los conozco bastante, no sé si es Santi, ¿Santi es el que está contigo o uno de ellos? Carlos, Carlos, otro. Ah, vale, vale. bueno, Independientemente, entonces hemos hecho el juego de mesa para poder llegar a mucho más mercado y darnos a conocer y tener un producto tangible porque eso creíamos que da mucho más eh, credibilidad, ¿no? De que existe esto y también los usuarios tradicionales a la hora de decirle, oye, tienes que comprar un NFT y tal, como al no tener algo a cambio tangible les cuesta pasar esa barrera. Entonces hemos desarrollado el juego de mesa para dar esa credibilidad y poder llevarlos de la mano a esta nueva tecnología. Y también hemos visto la oportunidad de poder regalarlo dentro de la caja. Es como si hace siete años alguien te hubiera regalado un Bitcoin, te hubieras metido antes. Personalmente, a mí estaba en Texas, en Baja California, viviendo y me ofrecieron Bitcoin a 800 dólares y no compré porque pensaba que era una estafa, no conocía la tecnología, no había en mi vida descargado un exchange ni nada. Entonces, lo hemos hecho de esa manera para poder atraer a más personas que compren un producto, que de hecho el precio es muy competitivo, es como un monopoly, y el precio, o sea, es un precio súper competitivo, y que de esa manera dentro de la caja vendrá un QR como esto, viene directamente dentro de la caja, tú lo rascas y ya puedes obtener tu NFT. De hecho, no es necesario ni crear tu billetera. Te ayudamos nosotros, nos custodiamos directamente la... Las llaves para que tú tengas en menos de un minuto una billetera y que tengas ese personaje como avatar en tu, en tu videojuego. Eso es uno. Contestando la otra pregunta de la parte de, de blockchains ¿Por qué...? quiero que seas muy, muy concreto porque nos vamos comiendo tiempo. Vale, vale porque... me, voy, me voy rapidísimo. La, el tema de, de blockchain. ¿Por qué hay menos usuarios y por qué? Porque yo los veo como inversionistas. En mi empresa no van a entrar 40.000, 50.000 personas. Esas personas de blockchains que entienden del token que al final eh, que entiendan el tema de los NFTs, pues hay mucho menos y esto eh, va a tardar en cuanto se haga esa adopción. Nosotros queremos premiar a todos los, eh, es como unos dividendos, quiere decir que las personas verán publicidad, 4 millones de usuarios en 3 años verán publicidad como cualquier otra aplicación, cualquiera que han jugado tiene publicidad, ¿no? Aparte de que hemos hecho un sistema de publicidad que tú puedas elegir de qué tipo, que no sea el típico juego que te aparezca publicidad de bingo o de casinos, algo que no te interese, que sea una publicidad que de verdad sea de lo que tú busques, ¿no? eso es uno. Entonces, premiaríamos a las personas, a los que han comprado en un principio lo NFT, los que están holdeando nuestro, nuestro token, gracias a la publicidad, porque cada mes tendrá una inyección nuestro token. De esa manera hay menos usuarios y podemos premiarlos de verdad. Y otro, el divertido. Hemos contratado una empresa que se llama Dandra, que está en Madrid, y han hecho más de 500 horas de juego. Me han cambiado muchas las reglas del juego. Hemos cambiado muchísimas cosas. Hemos hecho, y de hecho hemos estado en ferias también de juegos de mesa, jugándolo, para ver esa aceptación. Creo que es lo que más me animó de seguir, porque he visto que el juego es muy divertido. O sea, no me dejé guiar por mi familia, porque en el momento que yo lo hice y lo diseñé, ¿eh? de hecho, tengo el prototipo hecho a mano en su momento, perdón que estoy aquí, que... y me ya empezó el lobo aquí a ladrar, perdón. Y, y bueno, eso es un poco la idea, y realmente sabemos que es divertido, porque a muchas personas pues les ha gustado, y por eso hemos, por eso hemos seguido. Vale, genial. Eh, genial, vale. nada, una una mira, otra... Una tontería, ya termino, y es una tontería, pero no es ninguna tontería. Es la típica gilipollas que te voy a decir que puede aparecer un gilipollas por decírtela, pero es la típica que mucha gente te oye, pero nadie se atreva a decirte. Claro. Porque, pero mm -hmm. te la digo, ¿vale? No digas blockchain, es blockchain, terminado en N. Si dices sí, blockchain, sí, puede ser bueno, no, puede no, ser no, acento, no. pero es como cuando oyes hablar, cuando oyes inflación o ah, claro, prever, claro, claro. Sí, sí, sí. o sea, es como sí, muerte sí. y destrucción, ¿sabes? No es claro. blockchain. O sea, blockchain, ¿vale? Tontería. Sí sí. Pero... sí, sí, no. Gracias, gracias. Yo pensé que dije blockchain, pero sí te, te lo agradezco. Vale. Vale, sí, ¿Sí, sí. ¿Se me escucha? Hola. Sí, sí. sí, sí perfecto. Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Nada, primero que, que nada, felicitarte por el atrevimiento y, y sobre todo por, por una nueva manera de, de ver el, el gaming que, que llevo diciendo desde 2017 que hay que enfocarse en la diversión del juego, que es, realmente estamos haciendo juegos porque la gente juega porque quiere divertirse. Y todo lo que hemos visto en estos últimos años es una quimera de voy a jugar un juego para ganar dinero y no voy a volver a trabajar más en mi vida, hasta que ha pasado lo que ha pasado con todo el hype de los NFTs Entonces eh, veo interesantes varias cosas que, que dices, que es sobre todo que hay una economía sostenible, que quería preguntarte un poco sobre eso. Y, y, bueno, que te enfocas más que en el play to earn, que te, te enfocas en, el, en la diversión del juego. Me chocaba un poco el discurso. Al principio no entendía muy bien si era un juego de mesa o un juego móvil. Pero luego, viendo los datos, veo que tienes 10X más usuarios en móvil que en de mesa. Entonces, me chocaba un poco, ¿no? Y decía, pero, ¿es un juego de mesa o un juego móvil? Entiendo que tu foco va a ser el juego, el juego de móvil y entiendo que el, el juego de mesa es un poco como una plataforma que te ayuda a, a lanzar el juego de, de móvil. Me he hecho en falta varias cosas. He hecho Primero, lo que decía, lo que decía Miguel, que, que tienes un, un go-to-market muy amplio, porque de repente tienes un producto físico con unos costes de distribución, unos costes de producción, eh, que no sé cuáles pueden ser y qué esfuerzo a tu equipo le, le puede requerir. Y luego tienes un, eh, un producto digital, que es un juego móvil, por lo que todo eso conlleva, que conlleva muchísimo trabajo. Entonces, es un punto, es un punto que para mí, como inversor, vería, vería como problemático. O sea, yo como recomendación te diría, eh, trabaja eso de, de por qué el juego de mesa te va a hacer llegar a más usuarios, ¿sabes? Y, y que no es un coste que para ti eh, sea real, o sea, el beneficio que vas a obtener después de hacer este, este coste eh, va a tener impacto, ¿no? Porque no, no lo llegas a entender. Luego me faltó mucho, que sé que lo tenías por ahí para explicar, pero el, el que representa el NFT, ¿Qué, qué utilidades tienen el token en el NFT... Eh, dijiste que, que el, el, no hay barreras de entrada pero el, el propio juego de mesa tendrá un coste, no es gratuito entonces, pero la aplicación sí es gratuita, si compras el juego de mesa te dan un NFT, ese NFT decías que los NFTs rinden como, como holder de NFT rinden eh, otra cosa que, que me pareció interesante yo te voy a lanzar un montón de cosas que fui escuchando ya tú me respondes alguna de ellas, vale, no hace falta es por darte fijo eh, si el, yo veo una cosa de competitividad cuando hacemos los tokenomics y cuando hacemos economía con, con, donde tenemos compras de aplicación o que tenemos que no, no nombraste, solo nombraste de anuncios eh, tenemos anuncios tenemos eh, tokens y NFTs, yo veo una propia si, si los tokens per se de los, hold, o sea, los holders están obteniendo rendimiento cuál es el valor y la utilidad del token si, si compiten ahí, cuál cómo equilibras no? pero bueno, eso es más un tema de economía, te lo lanzo un poco para que no sé si me puedes Contestar algo sobre eso. Y, y eh, tengo bastantes más cosas, pero no quiero irme eh, mucho más. Eh, sobre todo, qué precio va a tener el juego, cuáles son tus estimaciones de venta, porque veo la, las estimaciones de usuario, eh, cuáles son las estimaciones de ingresos, ¿no? Es un poco mm, lo que me falta en tu pitch. En tu, eh, básicamente en tu, en tu pitch. Y, y poco más, tengo más cosas, eh, pero para dejarle espacio a John también que, que, que pueda preguntar. Vale. Bueno, yo quiero decir que yo juego un poco con ventaja porque yo a Bogdan ya lo conozco, me lo presentaron hace unas semanas y, y ya le hice muchas preguntas y, y hay cosas que, que también yo, yo ya sé y, y que creo que son importantes, ¿no? Porque yo, por ejemplo, soy socio e inversor de Nonspoon y de Playjoy, que es la base de todo esto. Y son gente de fantástica, buenísima, y les va bien, ¿vale? Eh, y PlayJoy es un juego. Es una aplicación y se acabó. ¿Vale? A mí lo mejor que tiene este proyecto, lo voy a decir, es Bogdan. ¿Vale? Pero lo otro para mí es muy, muy complicado. O sea, es que es lo que dice, lo que dice Miguel: es que Play to Earn juego de mesa, app. Venta de publicidad. Venta de token. Lanzamiento de token. Los 10.000 NFTs de los, de, de los 9, con, con las nueve cosas. O sea, si yo fuera Bogdan, que yo era como Bogdan, era como Bogdan, ¿vale? Cuando era más joven y tenía mucho empuje, hubiera quizás hecho lo mismo. Pero luego aprendí que me tenía que enfocar. Y aprendí a los golpes. Y lo que haría yo es lanzar una... Hubiera lanzado hace mucho una sola cosa y lo hubiera validado si tiene sentido. O los NFTs o el play to earn, o la app, o el juego de mesa, o, o, o las 20 cosas que hoy Bogdan nos contó. Y por mi parte digo, es que si esto se lo vas a presentar a Venture Capital, es que te van a decir que no ven el foco. Te van a decir lo mismo que te estoy diciendo, yo estoy al 99% seguro. Eh, lo mejor que tienes eres tú, pero... Para mí, tienes que enfocarte en algo. Porque si no... Y lo, y, y lo que dice eh, eh, Isidro, también estoy de acuerdo. Yo vengo del mundo de vender cosas físicas a nivel internacional. Vendía productos en 100 países. La inversión que vas a hacer para, para el producto físico, no sé cuál será. Pero si no se vende, es dinero tirado a la basura. No es que veas, no, es que lo voy a tener prevendido. Pues no, porque vos, cuando le vendas al corte inglés, que yo le vendía al corte inglés te lo van a comprar y te van a decir, si no lo vende, te lo devuelvo. Y le vas a tener que devolver el dinero y vas a tirar tus, tus y vas a terminar vendiendo tus juegos de mesa a todo por un euro. Entonces, vuelvo a repetir, lo mejor que tiene este proyecto sos vos, pero para mí tenés que afinar muchísimo y llegar a algo con lo que salir y validar. Perfectísimo. Eh, ¿Contesto, Rubén? Sí, sí, dale, venga, rapidito, porque está Íñigo ya calentando motores. Vale, vale, <ríe> vale, vale. Voy, a hacer, sea, voy a hacer muy, muy rápido. ¿Por qué, ¿Por qué, creo que esto lo he comentado antes un poco también, ¿por qué lo hemos hecho en, en diferentes mercados? Uno, porque somos un equipo ya bastante grande, cada uno está especializado en algo, como bien ha dicho John, eh, no es con ellos estoy desarrollando la parte del videojuego, la parte blockchain, lo llevo con otro equipo de Andorra, que ellos han tenido tres proyectos hasta ahora, han hecho la verdad, eh, han tenido muy buenos resultados y, y desarrollan videojuegos también. Y cada área nosotros lo vemos como una rama, como una rama más. Si, por ejemplo, el juego de mesa, como tú bien lo dices, John, que al final nadie puede saber. Nosotros hemos hecho una preventa y hemos tenido muy buenos resultados sin hacer nada de publicidad. No somos el típico proyecto blockchain y NFT que paga a youtubers ni nada. Todo es más orgánico porque queremos ser a largo plazo sostenibles. Vamos a estar en las escuelas. De hecho, ahora en marzo empezamos con las actividades en las escuelas y tal. Entonces, hemos visto la aceptación que tiene el juego en nuestra preventa. Después, si quieren, vemos números y tal, y acá, la acabamos de, de lanzar y tal y eso fue nuestro, nuestro enfoque primero. Nos habían ofrecido hacer un Kickstarter, porque en los juegos de mesa se hace un Kickstarter, pero bueno, realmente al final se decidió hacer una preventa con un mejor descuento en nuestra, en nuestra plataforma. ¿Por qué estamos en las tiendas? Porque cada juego que vendemos nos deja una ganancia ¿vale? Y nos damos a, a conocer, que eso es lo que, lo que buscábamos, hacer esa publicidad que otros proyectos cripto no pueden hacerla porque no tienen esa parte tangible. El videojuego es verdad que en nuestro core porque es donde podemos llegar a muchísimas más personas. Si nos hubiéramos enfocado solamente en una aplicación para el tema de blockchain, pues no hubiéramos podido llegar a tantas personas como nos hubiera gustado. Nuestro enfoque es un videojuego normal, un videojuego de cultura general, un videojuego como, como trivial, como risk, porque tiene tanto estrategia como cultura general, que se puedan descargar la aplicación gratuitamente, pero verán algunos usuarios que tienen NFT y tienen un avatar, tienen más ventajas y poco a poco podrán ir tanto uno ganar su propio NFT, jugando, pasando del quinto nivel, ya ganas tu avatar y te ayudamos a crear tu propia billetera, si lo quieres tener, o comprando un juego físico que tiene el mismo precio que un Monopoly, porque se puede venir uno, un Monopoly o cualquier otro juego y eh, no podría comprarse un World Challenge, World challenge porque a lo mejor no, tiene, no lo conoce tantas personas, pero esa es la idea, que un precio competitivo y dentro de la caja habrá un NFT que puede valer 15 veces más que la caja, tenemos una publicidad súper agresiva, que es como una mystery box, Tú no sabes qué NFT te toca en la caja. Te puede tocar uno que está en Ethereum, porque tenemos una, una colección en Polygon y otra colección en Ethereum. La, el arte ya está todo desarrollado, lo hacemos nosotros propio en, en casa, que es donde más nos hemos gastado, y por eso nos ha abarcado tanto, porque tenemos un año y medio desarrollando. Ya tenemos tanto el juego físico en preventa, tenemos la colección de NFT, no hemos sacado todavía la colección porque tampoco el mercado nos ayuda, Estamos esperando, como tenemos varios productos, pues podemos salir tranquilamente con el juego de mesa, que también el juego de mesa nos dará una ganancia y ya nos está dando nuestra web. Entonces, un poco por ahí va todo eso. No sé Entonces, si les he podido contestar. Yo quiero decir una cosa. deberías lanzar el videojuego, porque si el videojuego no gusta, todo lo demás no va a funcionar. 100%. 100%. Vale, lo no debemos, estamos... que debemos hacer ahora es, más que fabricar, más que fabricar productos de jue, juego de mesa o todo lo que estás haciendo y gastando un montón de dinero en todo lo que estás haciendo, es lanzar el juego, el videojuego, y esto Isidro lo sabe muy bien y ver si funciona. pues si no funciona, es que todo lo demás no va a servir para nada. 100%, 100%, sí, sí, no, y te lo agradezco. Estamos desarrollándolo y hemos aprovechado a la vez, porque para poder sacar el videojuego teníamos que tener todos los NFT digitalizados, postos en la web, etc. teníamos que hacer toda esa parte de arte, de todo lo que teníamos que hacer. Entonces, no podíamos sacar un videojuego sin, sin avatares, sin personajes, sin nadie. O sea, teníamos que crear toda esa parte y ya lo tenemos desarrollado en su totalidad. Entonces, pues fuimos como paso por paso avanzando con todo a la vez. Y hemos ya conseguido tener el juego físico para su compra. Hemos conseguido tener la colección de NFT, que de hecho pronto la vamos a lanzar. Eso será el siguiente paso. Juego de mesa en tiendas, que de hecho vamos a tener un acuerdo con Bitbase y GPTC, que vamos a estar en tiendas físicas, tema de criptomonedas también. Entonces, pues bueno, eso es un poco nuestro enfoque. Es verdad que más me, enc me hubiera encantado tener el videojuego hace un año, pero no hubiera sido posible porque primero... Tuve que dar con la dinámica, la gamificación, todo, y estar seguro que las reglas del juego de mesa puedan ser iguales que en el videojuego y que tenga una, una conectividad Exacto. no entre ellos. Perfecto, boda muchísimas gracias. Eh, bueno, muchas gracias por el feedback, nos hemos comido <risa> mucho tiempo. Hay, hay un par de cuestiones que plantean aquí eh, eh, gente que nos está siguiendo, eh, pero van en la línea de los comentarios que te han hecho los tiburones. Pues, eh, pues el tipo de audiencia de juego de mesa, de la app, eh, métricas, eh, poner foco, justo lo que ha dicho John en el último comentario. Eh, nada, eh, enhorabuena por el proyecto igualmente. Eh, gracias. La verdad es que es chulo, por 49 euros que vale el juego, eh, vamos, eh, yo lo voy a comprar con mis hijos porque me parece una buena forma de que vayan, además las caricaturas son graciosas y tal, me parece una buena forma que vayan eh, viendo hacia dónde se moverá el futuro. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí, cualquiera que quiera contactar contigo, pues eh, ya hemos puesto la, la web, tenéis eh, las redes sociales de Bogdan y, eh, y de watch Challenge y nada, muchas gracias por, eh, por compartir con nosotros tu proyecto. Gracias a vosotros de verdad y bueno, nos seguimos en contacto. Muchas gracias de verdad también a, por los consejos y tal, los tomaré en cuenta de verdad. Hasta ahora, chao. chao, chao. Gracias, chao. Bueno, muy intensito este primer, este primer proyecto. Arrancamos con nuestra segunda startup. Vamos a dar paso a, a Íñigo Cabestani de secondworld.io. Bienvenido Íñigo, ¿qué tal está? Fenomenal, muchísimas gracias por contar conmigo, Rubén, de verdad un placer bueno. estar aquí. Felicidades a Bogdan, que creo que ha presentado muy bien eh, su proyecto. Sí, yo, yo tenía miedo, digo, lo mismo escuchando eh, aquí los consejos, cuelgas, ¿no? Y nos deja aquí. No, <ríe> para bien, nada, bien. para nada. De hecho, creo que es un regalo los consejos y, y cuanto sí, más sí. Eh, honestos, mejor. Totalmente, hago una brevísima presentación tuya vale y damos paso a tu, a tu exposición Bueno, ahí obviamente también desde niño le gustaron los videojuegos hasta el punto de ser casi pro en una época antes de que existiera el mundo profesional del gaming eh, Decidió enfocar su carrera para entenderlos técnicamente hasta el punto de convertirse en directivo de IBM donde consiguió liderar el área de videojuegos en España Desde este puesto pues tuvo la oportunidad de ver y apoyar muchos proyectos gaming hasta encontrar uno que le empujó a salir de su zona de confort Un proyecto que le enamoró que le llegó el momento adecuado y que unía su pasión y su conocimiento. Por eso dejó su cómodo puesto en IBM para emprender en un proyecto que une la experiencia del juego web 2 con los beneficios para el usuario y la comunidad del juego web 3. Eh, corrígeme si me equivoco, Íñigo. Está todo, todo muy ahí. correcto excepto lo directivo, que, que eso es mucho hablar en IBM, pero, pero bueno, sí tuve la suerte de, de liderar bueno, la industria de los videojuegos eh, para España en IBM Cloud titulitis de LinkedIn que se pega. <risa> ya, sabes, ya sabes, como nada Estoy todo mucho eh, más. Tu, tu Pero genial Rubén, genial introducir. introducción. Gracias, diez minutillos para explicar tu proyecto. Gracias. Gracias. Y, y solo por hilar lo que comentabas, eh, básicamente digo que, que era un momento preprofesional porque ni se conocía eh, lo que hoy se conoce como eSports, ni, ni los jugadores profesionales iban en Ferrari, ni entrevistaban a a jugadores profesionales de fútbol en, en Twitch y a entrenadores, o sea que, que era una fase previa, hablamos del Medal of Honor en esa época de Counter Strike, Medal of Honor que luego busteo ya el pobre Medal of Honor y vino Battlefield Call of Duty y, y bueno, tuve una época muy, muy bonita alrededor de, de los videojuegos, así es muy Bueno, por, por contar de Second World eh, yo no voy a hacer una presentación, voy a ir un poquito más al grano, pero sí me gustaría pegaros por aquí nuestro pitch deck eh, porque así yo creo que lo podéis seguir de la mano y quiero comentar eh, pocos puntos, pero intentar explicarlos de la manera más sencilla posible. Eh, me gustaría empezar por el equipo, que la verdad que es lo, lo mejor que tenemos, nosotros también tenemos un equipo de, de unos cuantos Bogdans maravillosos y, y eso es lo que nos, nos hace eh, tener confianza en el que con este equipo pues, podemos llegar a buen puerto, ¿no? En ese sentido, eh, tanto nuestro CEO, CTO como CMO, que son co-founders, eh, son emprendedores en serie, eh, desde que se graduaron de la carrera han estado muy activos en el, en el mundo emprendedor, en concreto el CEO y CTO pues, han sido desarrolladores de proyectos tecnológicos de toda índole, eh, sobre todo trabajando de la mano de, de emprendedores, incluso desarrollando algún, algún juego. Entonces, de alguna manera, pues eh, han sido durante los últimos seis, siete años una, una incubadora de startups donde han desarrollado todo tipo de proyectos tecnológicos. Eh, Nacho, nuestro CMO, es eh, eh, fundador de una agencia digital que es de las más importantes, que es Polar Marketing de España, en lo que se viene a ser medios y influencers. Y luego el otro lado de, del equipo, pues viene más de un mundo más corporativo, como es mi caso en, en IBM, otros de... De Amazon, nuestro Metaverse, nuestro Metaverse Builder, luego tenemos a, a Alberto que es nuestro Game Master que venía de, de Facebook Gaming, nuestro CEO de Pokémon GO, nuestro Game Designer de Call of Duty, en fin, tenemos un equipazo, ya somos si no me equivoco 20 personas que han entrado dos personas más en, en la última semana y esto es de verdad lo que nos da confianza para, para pensar que de verdad podemos hacer algo grande con este equipo. En ese sentido, eh, este equipo realmente lo que le une, aparte de que somos todos apasionados de la tecnología, es que somos enamorados de, de los videojuegos. Cada uno tenemos nuestra propia historia, eh, pero bueno, hemos jugado pues a, a muchísimos juegos y hemos llegado a la conclusión que todos los de la sala pues, eh, habéis llegado también. ¿no? Y, y es que en todos estos juegos web 3 que, que se hicieron muy populares hace un año, realmente lo que vimos fueron más... Eh, eh, pues una, un avance de las plataformas de inversión o, o de DIFA y algo más interactivas Pero que realmente pues no se trataban de videojuegos que cumplieran con la primera premisa ¿no? Que es eh, el entretenimiento y por lo que los humanos pues lleva eh, jugando a juegos desde que empezamos a, a razonar ¿no? Entonces en este sentido nosotros vimos una oportunidad enorme en, en el espacio de los videojuegos Si situamos a los jugadores en el centro y les ofrecemos beneficios adicionales al entretenimiento entonces, en ese sentido, la, la visión de Second World es construir un, un universo de entretenimiento a través de un juego móvil gratuito que se basa en el mundo real y se inspira en dinámicas como las de desarrollo de ciudades, competición y estrategia. Podríamos decir que somos, de alguna manera, eh, un juego que se inspira en títulos como eh, Sin City, Class of Clans y Rise of Kingdoms, pero que además eh, le da el poder a los usuarios, a los jugadores, ...para eh, gobernar no solo el juego, sino el propio estudio de desarrollo de juegos. Y con esto introduzco el valor de nuestro token. Realmente pensamos que, aunque nuestro target principal van a ser jugadores de del mundo web 2, de hecho pensamos que el 70% de transacciones que ocurran en el juego, que aunque es gratuito, pues hay posibilidad de avanzar en el mismo invirtiendo... Eh, vengan de, del mundo web 2 y la manera en la que queremos unir a todos esos jugadores web 2 con los early adopters web 3 que ya contamos con más de 500 inversores que han confiado en nuestra preventa eh, es básicamente darle a nuestro token un valor de gobernanza entonces en ese sentido lo que queremos ligar es el, el valor de nuestro token al valor de nuestra empresa y por ende el que tenga el token de, de, de second world que es el suyo va a ser el eh, Decision Maker, el dueño de nuestro estudio de, de videojuegos, en el que el primer juego es, es Second World, como comentaba, pero que en el futuro podrían salir otros spin off otros juegos dentro de, de nuestro propio universo o en otros. En ese sentido, nuestro token también va a estar respaldado como empresa por eh, nuestro modelo de negocio dentro del juego, que son básicamente tres. El primero es la app Purchases, que si miramos pues, otros títulos como son Clash of Clans, que es mobile y, y que tiene dinámicas eh, similares, pues facturó un billón el año pasado, por ejemplo, solo en este apartado. El segundo apartado son los eh, Marketplace Royalties, eh, pensamos que una vez vendemos todo tipo de assets del juego, como pueden ser ciudades únicas, monumentos únicos, etc. etc a los jugadores, estos jugadores además empezarán a hacer transacciones entre ellos mismos y nosotros cobraremos un royalty de, de cada transacción. Y por último eh, la inversión de empresas que llegará más adelante pero que ya podemos decir que hemos firmado con un neobanco nuestro primer acuerdo corporativo eh, para que ofrezcan servicios de finanzas descentralizadas dentro del juego, en este caso con un, con un ticket que es el máximo de, de 500.000 euros que han entrado. En ese sentido, y hablando un poco de, de la ronda, hemos levantado ya 3 millones de euros en, lo, en, en un año más o menos, Second World empieza hace un año. Y ahora nos encontramos en la segunda fase de la preventa, eh, buscando otros 3 millones principalmente para seguir expandiendo equipo, seguir acelerando con los, con los hitos del juego. Y eh, eh, incubar una comunidad que ya hemos empezado a trabajar, pero que nos queda ahora lo, lo más bonito y importante, eh, porque estamos generando un, una estructura que llamamos de Council, a, a lo Star Wars, un consejo que ahora en Q1 se va a activar para desarrollar el juego eh, junto a los jugadores, junto a nuestra comunidad. Entonces vamos a estar al menos seis meses eh, con una comunidad de, eh, dentro del Council que nos va a ir dando feedback, eh, a cambio de pues, diferentes game assets, rewards, eh, tokens, etc. Entonces eh, el end goal de todo esto, el objetivo final es que más allá de nuestro juego nuestra empresa sea una, una, una empresa descentralizada gobernada eh, por los jugadores para los jugadores. Y podría decir que bueno, esto es un poco el punto en el que estamos es verdad que a nivel roadmap eh, ya tenemos una una demo privada, pero me matan si os la enseño porque eh, estamos siendo muy cuidadosos con, con esos beneficios que aportamos a todos los que han confiado en nuestro proyecto desde el inicio y son los únicos que han tenido acceso a algunas píldoras, pero es verdad que ahora en Q1 pues, ya la vamos a abrir eh, con este council a muchísimos jugadores, como seguro que sois alguno de vosotros y que nos encantaría, nos encantaría contar con, con vosotros en ese council para desarrollar el juego con vosotros. ¿no? Entonces en este sentido no puedo garantizar que el juego que tengamos hasta ahora eh, vaya a ser el mayor éxito viral porque aún no lo hemos eh, testeado eh, con una comunidad importante, pero vamos a empezar a hacerlo ahora mismo. Pero sí puedo decir que al menos desde la visión de nuestro equipo, que somos todos enamorados de los juegos, eh, tiene muy buena pinta y la verdad que creo que va, va por muy buen camino. Muy bien, pues oye, Íñigo, enhorabuena, la verdad es que uh, bien explicado, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Sí, sí, sí, a ver. El eh, no, es que, que lo digan los tiburones. De ti no, de ti no voy a. Exacto. Yo, yo soy <risa> muy cortés. Yo, yo soy un <risa> pescadillo ahí, como un chihuahua. <risa> eh, nada, es vuestro turno. Eh, si quieres empiezo yo. Eh, veo ahí. A mí yo lo veo ahí tocando, soy como pensando. <risa> Bueno, primero que nada, felicitaros. Eh, para mí es evidente que, que la fortaleza que tenéis es el equipo. El equipo es muy, muy potente y eso evidentemente os da una carta de credibilidad. De hecho, eh, vuestra empresa se parece mucho a mi startup también, de gaming, en el sentido de, de enfoque y, y dirección y la manera de querer hacer las cosas. Eh, nosotros llevamos desde 2017 como pioneros en el tema de la tokenización y ver cómo usamos el blockchain dentro del gaming y hay un reto que estaba viendo que son muy similares echo de menos el roadmap quiero saber un poco cuáles cuál cuál van a ser los, los hitos de desarrollo de aquí no sé hasta que se termine el juego y se lance cuáles son las cuál es la estimaciones ¿no? siempre tenemos un reto que es que los, los, los jugadores web 3 son más más especuladores son más inversores y, y los jugadores más web 2 eh, son jugadores y lo que quieren básicamente es divertirse cómo lidias ¿no? con, con esas dos audiencias que es un reto que vamos a tener todos los que estamos enfocados en, en títulos mobile luego tenemos el problema de la regulación en, en regulación de, de políticas de empresas privadas no regulación gubernamental sino de Apple y Google ¿no? para, para acceder a las, a las marcas, cómo estáis enfocando esa parte y ya está, tengo muchas preguntas pero con esas yo creo que para que dejar a los compañeros también Sabía que esta sería una, Isidro. Eh, millones de gracias. Me, me encantaría hablar luego con más profundidad también sobre, sobre vuestro proyecto. Eh, pero en términos de roadmap, la verdad es que somos cuidadosos. ¿no? Eh, ¿Por qué somos cuidadosos? Por todo lo que hemos vivido este año, que no ha sido poco. ¿no? En ese sentido, eh, la verdad que nos consideramos afortunados porque pensamos que, que en mercados como los actuales es como más se aprende y también se ve de verdad pues eh, todo lo que no se debe hacer y, y de verdad los que seguimos somos los que aún confiamos y, y que estamos haciendo todo por aportar valor, entonces en este sentido hasta nos planteamos la posibilidad de, de sacarse con World al mercado sin nuestro token, ¿vale? Esto es una posibilidad que, que, que está muy, muy presente, queremos permitir cuantas más maneras de de realizar transacciones mejor, eh, empezando por todo tipo de transacciones en fiat porque como decía eh, esperamos que el 70% de nuestros jugadores al menos en un año sean eh, web2 entonces en ese sentido eh, eh, nosotros ya tenemos una, una demo privada que me encantaría enseñaros en una, una sesión más petit comité aquí no con, con toda la audiencia porque me matan eh, pero eh, pensamos que mínimo queremos estar eh, seis meses de la mano de, de nuestra comunidad, de The Council, que irá aumentando en, en base a cada release. Entonces ya hablamos de que en Q1 pues, tendríamos una, una versión alfa privada para ese council y que estamos esperando que ya para septiembre estemos más que listos para tener un producto realmente fino en el, en el espacio web 3, ¿no? que no hemos hasta ahora visto ninguno de, de esta calidad a nivel juego móvil. Entonces, ese es un poco el roadmap. Eh, según cómo vaya avanzando el mercado, pues podemos cambiar en, en alguna decisión, pero realmente nuestro token no tiene, eh, no es, eh, eh, digamos, eh, ¿cómo lo explico? No, eh, el, el token tiene un valor enorme en lo que viene a ser la descentralización de la compañía como tal, porque vemos que los jugadores no son... Eh, los jugadores de videojuegos no son clientes al uso de como en, como en otras industrias, sino que van un paso más, a, más allá y que pueden llegar a ser embajadores y personas pues de verdad ligadas a, a todo lo que pase en la empresa, ¿no? Entonces, en ese sentido nosotros el valor de verdad lo vemos en que los jugadores sean los shareholders, decision makers de... De la empresa. En ese sentido, podemos sacar el juego perfectamente sin el token y una vez triunfemos con nuestro producto, que sea un éxito y demás, abrir el token para que eh, los jugadores empiecen a tomar decisiones que para ellos son muy importantes, ¿no? por, por todo lo que suponen para el futuro del entretenimiento en ese videojuego y en otros eh, que puedan llegar. Entonces, en ese sentido, roadmap, eh, yo espero que en septiembre, como tarde de septiembre, octubre, esté Second World. De, ya disponible para todos los, los jugadores y poniendo un foco importante sobre todo América-Europa, aunque vemos muchísimas posibilidades de expansión en el futuro también, por supuesto, en Asia y África. Estás hablando de un, de un global, ¿no? De un lanzamiento global. Imagino sí. que tenemos previsto eh, soft launch, no sé si tres cuatro o cinco para ir probando en diferentes mercados. Es, es porque ya estás diciendo, ya tenemos una, una, una versión alfa que estamos enseñando a nivel interno, eh, nosotros lo que hemos descubierto en todos estos años, lo que hemos hecho es, sacamos una versión de Softlands, vimos que, hasta dos versiones, vimos que no traccionaba bien, otra vez a construir, vamos otra vez a Softlands, ahora un poco mejor, queremos mejorar, otra vez construir, entonces en ese sentido ¿cómo lo tenéis planteado? Eso es un poco el council, eh, vamos a dividirlo en tres fases, donde vamos a ir testeando cada vez con una comunidad mayor de, de jugadores. Y luego tenemos un foco importante en lo que es el lanzamiento con España y Latinoamérica, sobre todo por la actividad que tenemos alrededor de, de los videojuegos y luego también con un foco importante en Europa y en Estados Unidos, eh, más que por el volumen, por el, el, un poco la inversión por usuario típica de, de cada juego. Luego trataremos, una vez triunfemos en estos dos mercados que ojalá eh, ya trataríamos por independientemente pues, mercados como Corea… Y, y Japón y, y otros también que puedan ser interesantes, pero realmente nuestro juego, aunque, aunque esperamos dar muchas rewards y no tienen por qué ser económicas sino que por ejemplo toda esa tercera pata que comentaba antes de las inversiones de grandes empresas en el juego pues pensamos que podemos conectar a las empresas, a las marcas con, con usuarios de una manera diferente eh, que huya de pues, todo ese comercio que se ha hecho en la web 2 de los datos, pero que les ayude a de alguna manera relacionarse con, con los usuarios de, del futuro y por ahí es por donde lo queremos centrar. Eh, venir a Second World, divertiros y luego pues habrá sorpresas y además, si tienes nuestro token, vas a ser el decisor, el principal decisor de, de lo que ocurra en la empresa. A nivel regulación, que lo has comentado también, estamos todos muy atentos, Mica Estados Unidos, hay mil cosas pasando, tenemos que adaptarnos continuamente, nosotros ya hemos hecho nuestro segundo contrato eh, de SAFT en este sentido y nos vamos adaptando con nuestros abogados pues a, a todo lo que requiere la legislación para poder operar en cualquier lugar. Muy bien, Gracias, yo sí, bien. si me permitís, bueno, enhorabuena Íñigo, eh, Nel. Eh, yo, yo por, bueno, por, por meter alguna crítica, pues se trata de meter críticas, ¿no? Si no, para decirte lo guay que es, pues ya te lo... Ya te lo decimos. Un tiburón momento. herbívoro, no puede no ser. Es un tiburón <risas> No, mira, yo echo de menos, o sea, eh, normalmente se confunde, bueno, eh, permitidme los 30 segundos de formación, ¿no? Se confunde los token, lo, los token economics con los tokenomics, ¿vale? Porque además, como las palabras son parecidas, todos terminamos utilizando el término tokenomics para referirnos a todo, tanto a los tokenomics como a los token economics. Pero los token economics realmente son los mecanismos de negocio que permiten que el token capture valor ¿no? y que aumente su liquidez con el tiempo entonces yo con esta presentación tal y como la veo no tengo no tengo capacidad para saber cómo son los token economics y, y el hecho de pensar que el token va a capturar valor pues bueno me lo, me lo tengo que creer pero no tengo ni idea o sea, sabes entonces esto es esto es mucho más difícil de lo que parece porque al final es el santo grial de todos los tokens eh, que capturen valor ¿no? entonces eh, Hecho de menos un poquito de esta información. O sea, la crítica es simplemente que a nivel de tokenomics, pues veo un reparto que me puede parecer más o menos lógico, pero es vuestro reparto, por lo tanto, pues oye, eh, así lo habéis decidido. Pero de token economics no veo nada. Entonces, mmm, yo si soy un potencial comprador del token en esta fase o en, o en una posterior, ostras, eh, ¿cómo puedo asegurarme ¿no? de que sabéis de lo que habláis en cuanto a que el token va a capturar valor y va a ser cada vez más líquido? Te he pasado un documento que, que entra más en detalles justo ahora mismo, es verdad que podríamos haber ahondado un poquito más en, en ello y disculpadme por eso, pero ya veía que íbamos un poco eh, pilladillos de tiempo. En cualquier caso, eh, feliz de tener una, una conversación más en profundidad al respecto, pero sobre todo lo importante para nosotros, y en esto quiero dejarlo muy claro, eh, es el juego. ¿vale? El token va a ser algo que refuerce a toda la comunidad del juego y ese reforzado lo vemos en la descentralización de, de nuestra empresa. Eh, es verdad que va a tener una utilidad y de alguna manera cuando tú ligas un token y, y, y vamos a decir una security con un token de, de utilidad, que de alguna manera es lo que estamos persiguiendo, le estás dando a, a una persona un, un valor doble ¿no? sobre algo. Es como si yo te doy una acción de Apple y con esa acción de Apple, además de eh, tener todos los beneficios de, a nivel empresa, pues puedo comprar un iPhone. no pues, eh, va de alguna manera por ahí y yo es donde de verdad veo que hay una oportunidad enorme en el mundo de los videojuegos, sin olvidar que la regulación eh, no, no, hay que, no hay que dejarla atrás y hay que estar monitorizándola continuamente porque desde luego ahora las DAOs se mueven en un espacio un poco eh, gris, pero es de, de verdad donde queremos llegar y donde vemos que el token... Tiene un valor importante, ¿no? Porque si no, realmente podríamos eh, tirar de, de los métodos fiat, como ha habido siempre, o incluso de otras monedas, ¿no? Pero lo que realmente queremos es que el que tenga el token suyo eh, sea el dueño de nuestra empresa. Eh, es ahí donde yo eh, personalmente creo que los jugadores van a tener un interés eh, importante. O sea, que lo estáis enfocando hacia un security más que un utility. Eh, legalmente somos un utility, eh, que aquí está toda la complejidad y lo que llevamos meses trabajando, eh, pero si lo miras desde fuera, eh, a día de hoy eh, lo que está apuntando Estados Unidos con muchos proyectos de estos es que pueden ser un security, ¿no? entonces en ese sentido ahora esperamos que va a haber eh, regulación que venga y esperamos que aclaren muchos de los puntos que aún están en el aire y, bueno, estamos viendo lo de Ripple, estamos viendo diferentes casos. Ahí, Íñigo, ahí, por aportarte un poquito también, la regulación que estamos esperando no tiene, no tiene nada que ver con la naturaleza jurídica del token, que está todo regulado y clarinete. Es decir, sí, si tú bueno. quieres un security, es un security. Si le quieres meter utilidad al security, me parece estupendo, pero es un security. Y si el artículo... El, el artículo número, eh, o sea, el de la línea de mercado de valores, el artículo número 35.2 y 35.3 definen per, clarísimamente cómo se tiene que emitir un security. Entonces, el MICA no tiene nada que ver con esto. O sea, MICA hace... No, no, yo hablaba de Europa por otro lado. El eh, AML y todo eso, ¿no? Entonces, ese punto sí que, que, no sé si lo tenéis lo suficientemente claro, al final, eso te acaba yo rey, ¿eh? De verdad que no es muy complicado, pero, pero si es un security, por no meteros en líos... Lo tenéis que tener claro, ¿sabes? El, el, la, sobre todo de cara a la comercialización del security, que no hay ningún problema con un security, ¿eh? pero hay que comercializarlo. Diferente, super, es normal. Es, y habitual. es diferente, ¿no? Y, y no pasa nada, ¿eh? No es ningún susto ni hay que. Nada, pero hay que hacerlo de otra manera, ¿no? Entonces, eso sí que creo yo que es importante que lo tengáis súper claro, porque con el pitch que me has dado, sin entrar en detalle, yo te estaba como la de un security, ¿sabes? Y ya, si le metes. O sea, si le metes que, que sean parte de la empresa, o dividendos, o beneficios, o que sean uno. O sea, security como la copa de un pino. Entonces Voy a, eh, voy a compartir con, eh, con, con vosotros el SAF nuevo que tenemos donde explica en detalle a nivel legal eh, cómo vamos a actuar como, como empresa. ¿vale? De hecho, nosotros empezamos eh, establecimos la empresa en Estonia eh, por las dificultades que veíamos no ya fiscales sino de entendimiento con la administración en, en España y eh, con, con nuestros abogados pues hemos estado también incluso eh, viendo otras jurisdicciones para eh, ser totalmente eh, pues, eh, firmes y cumpliendo la ley en todo momento. Es verdad que todo esto que está pasando se ve más en Estados Unidos eh, donde está ocurriendo porque en Europa aún no tenemos eh, casos, pues como eh, comentaba antes con Ripple u otros, donde se está valorando algunos tokens como una security, ¿no? Entonces en ese sentido sé que aunque la regulación está hace tiempo, pensamos que puede llegar a, a venir más, que hay otros casos que están en el aire como el de Ripple que van, a, que van a saberse pronto de qué se tratan y que con eso pues vamos a continuamente adaptarnos con toda la jurisprudencia que se vaya generando a futuro. Eh, genial. Eh, John, eh, tu feedback y... Sí, eh, bueno, no voy a hablar del, del juego porque no entiendo nada, ¿vale? Isidro, cuando vi, cuando vi lo que presentabas dije, es muy parecido al estilo del juego de Isidro, me pareció, pero no sé si es, si es así, porque no entiendo nada, pero el, el, el, el estilo del arte, ¿no? Me pareció algo similar. Eh, de tokenomics tampoco voy a hablar porque tenemos acá a Miguel y no me voy a meter. Solo voy a hacer, muy lo muy, es muy, muy, muy cortito. Lo, que, lo único que me preocupa es si tenéis dinero para, para aguantar, ¿vale? Eso es lo único que me preocupa y que tenéis que levantar otros 3 millones y el mercado está hecho mierda, ¿vale? Eh, y, y, y quiero saber cómo levantaste los primeros 3 millones, de qué países si lo hiciste prevendiendo tokens o con inversores, con VCs o con, o con fondos de Web3 de, de, cuando la cosa estaba bien y cómo lo pensáis hacer ahora. Perfecto. Aguantar, vamos a aguantar bastante tiempo para, para estos tiempos eh, de, de mareas altas. Eh, la verdad que los propios cofounders nos hemos limitado o quitado el sueldo íntegro y solo cobrando en, en tokens ahora mismo, o sea que tenemos un runway de un año y medio que, que un poco para el momentum en el que estamos eh, pensamos que joder, pues es un runway bastante, bastante positivo. Y, y en ese sentido, nuestro token, tenemos tantos inversores porque nuestro ticket mínimo ha sido de, de 1.000 euros, ¿no? que sabemos que no es el típico jugador de, de videojuegos el que se gasta 1.000 euros, sabemos, somos conscientes que son personas más del mundo web 3, aunque muchos estén empezando en, en este mundillo, y en ese sentido pues hemos conseguido... Eh, con nuestra preventa de nuestro token, levantar en, en esta primera fase, pues mucho capital de pequeños inversores, principalmente de España, aunque también eh, pues con, de otros países eh, europeos y sobre todo eh, latinoamericanos. Entonces, en este sentido, eh, esperamos que, que con toda esa confianza de, de una comunidad ya de más de 500 inversores, pues sigamos cumpliendo cumpliendo hitos y tenemos un año y medio, como decía, para eh, de verdad sacar un, pro, un, un producto, un videojuego exitoso al mercado y ahora mismo lo que estamos más eh, es en una fase de, de buscar Smart Capital que nos respalde de una manera pues ya con, con confianza para el mercado, que nos abra puertas eh, relevantes, entonces en ese sentido estamos buscando ya un tipo de inversor un poco más eh, institucional en esta fase, aunque sí. seguimos manteniendo el ticket mínimo pues en 5.000 que, que pensamos que es aún accesible para, para el inversor retail. Eh, ¿Por qué hemos conseguido levantar tanto, tanto dinero en este mercado? Bueno, realmente es que empezamos en diciembre del año pasado, eh, el escenario era muy distinto al de ahora. Vale, Está... no, me decir, no me tienes que decir más, si empezaste en diciembre del año pasado no me tienes que decir más. Vale. Si te soy sincero, en los últimos dos meses... Eh, nos cuesta más eh, levantar capital, sobre todo a nivel institucional, con un proyecto que no tiene nada que ver al de hace 10 meses, eh, por todo lo que podemos enseñar ya de forma eh, tangible, pero a la vez, bueno, pues somos conscientes de todo lo que ocurre y eh, pues tenemos la tranquilidad de que hicimos, eh, pues que tuvimos la suerte, ¿no? de, de tener toda esa confianza hace un tiempo y que ahora pues nos da vida, ¿no? para un año y medio de, de desarrollo y, y la verdad que que no nos importa del todo que esté el mercado así, hombre, no para siempre, si puede ser, eh, pero ahora mismo, pues de verdad nos, nos permite centrarnos en lo importante, eh, que es el juego, como decía, y luego ya una vez tengamos una comunidad importante de usuarios alrededor del juego, yo creo que vamos a poder pensar en cómo poner a esos jugadores en el centro y ofrecerles valor ¿no? añadido, eh, además del entretenimiento. Vale, vale, gracias. Genial, pues, Íñigo, muchísimas gracias. Deseando que salga el, el juego, ¿no? Para estar ahí pendientes. Muchas eh, sí, gracias bien. a ti, Rubén y a todos. Nada, nos quedamos ahora solos con... Bueno, me quedo yo con los tiburones, ¿vale? Comentamos un poquito y, y nada, despedimos el programa. Muchísimas gracias, Íñigo. A vosotros, de verdad. Bueno, chicos, ¿qué tal? ¿Qué os han parecido los proyectos? Bueno, muy bien. Eh, eh, evidentemente... <coughs> con muchas como, como todos los proyectos en fase inicial con mucha eh, cómo se dice certidumbre eh, o dudas no no hay eh, que no me sale la palabra en español joder. como para mejorar ahí bastante bastante eh, en inglés dilo en inglés cómo se dice no tampoco me sale jolín hemos eh, <risa> pillado hemos pillado sí, en valenciano no, no, como que, que queda mucho por mejorar, que decir, o sea, hay mucho espacio para mejorar. Un eh, recorrido, ¿no? Esto es simplemente seguir avanzando, me ha pasado a mí desde el principio y este tipo de, de cuestiones y preguntas suelen, suelen surgir precisamente por, porque el proyecto está empezando y se tiene que enfrentar al mercado. Cuando te enfrentas al mercado, el mercado es implacable. Te dice, nuestro feedback puede ser malo o malísimo, pero el mercado es, sí que es malo malísimo. Es decir, si, si eres bueno, vas a funcionar y si no, eh, no, no lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eh, ahí se ve margen de mejora. Junín casi no lo digo. No, <risa> yo, a, mí, a, mí, a mí con los juegos me pasa algo bueno y malo. Mira, hace, yo invertí en algunos, en algunos juegos y en algunos ha ido bien. Y, por ejemplo, no invertí en, en uno que, que lo conoceréis, algunos que se llaman Cody Games. Me vino a ver el de Cody Games pero cuando ni a, no había empezado, creo. No tenía ni juegos. Y me dijo invertir y le dije que no, porque no lo entendía. Y decía, bueno, pero ¿qué vas a competir con, con, es, con qué sé yo, con Clash Royale y con este y con el otro? Y digo, no sé, no lo veo. Y, y me equivoqué, ¿no? Pero también es que mmm, lo, lo, me, me, me choca mucho el tema de los plazos, ¿no? Al final tenés que estar desarrollando años, por lo que veo, por lo que veo. A mí me gustaría sí. que... A ver, si yo, yo lo primero que le diría al emprendedor es... ¿No podés sacar un MVP en seis meses? A ver si tiene sentido. Es lo primero que le diría a, a cualquiera, ¿eh? No, no digo a, a, la, a los dos juegos de hoy, sino a cualquiera se lo diría. Pero bueno, se ve, entiendo que no se puede, ¿no? ¿O es que los que sois creadores de videojuegos queréis tener algo perfecto para recién lanzarlo? Es que lo que no entiendo. No. O sea, el MVP que o sea, necesitas... No, no puedes hacer un MVP de manera muy rápida, sino que el requerimiento mínimo es elevado. Es decir, pues llegar a ser un MVP, que es lo que llamamos los softlunches, mm -hmm. en un momento que tú tienes un producto mínimo viable, que tú crees, pues por ahí tendrás que tener el arte realmente eh, funcionando, el gameplay, que es lo más importante eh, ahí aplicado. Mm -hmm. Y luego hacer los softlunches de mercado, es decir, a ver qué dice el mercado, oh, pues esto no, no tracciona. Y tienes que tener claro, con, con todo lo que te falta de, del juego, porque es un MVP, cuáles vas a ser las métricas más o menos esperadas que vas a recibir. Y es un proceso complejo. Pero, pero estoy contigo. Es una inversión de mucho riesgo, lo gaming, porque es una tasa de, de fracaso muy elevado, porque es un mundo competitivo y además un mundo donde los grandes eh, se llevan una cuota de mercado muy elevada. Es decir, el riesgo es hasta ahí. El, el, el tema es que el que da con la mina de oro, da con la mina de oro, hace mucho dinero. Eh, entonces, es un mundo de extremos, ¿no? Es, es un tema complicado. Ojalá pudiera haber un, un una, una fórmula donde todos los juegos funcionaran y no, no es así, ¿no? Es, está claro que al final eh, es lanzar el mercado y ver si ese juego está funcionando o no, y si no está funcionando, lo bueno que tenemos en móvil es que podemos estar, no es como consola, que lo lanzas y como no funcione, te la comiste. En móvil lo bueno que tienes es, bueno, pues ahora lanzo en, compro mil usuarios en Singapur, eh, no ha funcionado, lo cierro, vuelvo a seguir trabajando. Ahora compro dos mil usuarios en Togo, eh, ah pues no me tracciona yo lo que he hecho? Vuelvo a trabajar. Esa es la ventaja que tenemos con, con los MVP que podemos ir sacando en móvil y es una ventaja tremenda. Ya. Yeah. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo, yo ahí por aportar un poquito también, eh, me pasa como a John, eh, intento poner la mente del, del inversor startupero, ¿no? de de, joder, de no tener esos plazos y no jugártela a, a, a un tema booleano, ¿no? <ríe> o uno o cero, sí o no, pero entiendo, por lo que dices, Isidro, que no es, pues, no es tan fácil, ¿no? Como en otros... Yo, de alguna manera, lo que echo de menos en estos modelos es algún tipo de métrica, tío. Yo no sé si es una métrica del juego, sí. algo. Porque es que es, me siento como trabajar a ciegas. O sea... Sí, eh... y las existe. O sea, los bicis los, los más especializados en gaming ya tienen su, sus métricas, ¿no? Son muy parecidas a las la de cualquier producto B2C, pero la primera es la retención. Es decir, si tú lanzas un juego y tiene una tasa de retención de 20 o 30%, puedes compararlo con los, el estado actual del mercado y, sobre todo, los juegos que ya están funcionando, cómo han ido mejorando la tasa de retención hasta el nivel actual y cómo empezaron para tú poder compararte. con cómo Pero, empezaron. Isidro, yo, yo creo que, lo que... No sé si es lo que preguntó Miguel, pero yo lo que pregunto es cómo un VC... BC decide si invierte en un juego que todavía que se va a lanzar dentro de un año y medio. Esa Exactamente, es eso es. Esa es la, esa es la pregunta. pregunta. Sobre, todo, sobre todo en el equipo y la experiencia que ha tenido. Normalmente muchos de los equipos que han funcionado en los países nórdicos han sido gente que estaba trabajando en proyectos, eh, se han acabado hartando, han dicho ahora fundo fondo mi, mi empresa. Así salió King, así salió Robio, eh, así salió un montón de empresas, ¿no? Entonces el, estos inversores son inversores de mucho riesgo, saben que pueden perder el capital pero invierten en la persona mucho antes de que, de que empiece. Y, y sobre todo en, un, en una prueba de concepto de producto. Es decir, vale, y, y, y, eh, ¿qué producto tienes y qué prueba de concepto? Aunque no la hayas lanzado al mercado, no tengas métricas, déjame ver lo que quieres hacer. Yo soy un VC que ya tengo mucha experiencia, sé más o menos qué funciona, qué no funciona. Equipo más pro, prueba de concepto. Eso eh, hace que puedas invertir, o sea, disminu disminuye bastante el riesgo de... de de, de no tener métricas todavía, porque es verdad que luego en producción te puede llevar 3, 4 años y con un personal de, de 20 a 50 personas, y estoy hablando de un jueguito de móvil eh, como el que estamos haciendo nosotros, que es, un, eh, vamos a ver, que estamos hablando de, de, de juegos que no son un triple A tipo Grand Theft Auto, que eso sí que requiere muchísimo más capital y mucho más personal. Entonces sí es verdad que, que eh, admito que es un sector que para los inversores, incluso inversores y especializados cuesta mucho. ¿no? Hay que irse y en mi caso cuando ya vas a una serie C o una serie A, te tienes que ir a inversores muy especializados, a fondos muy especializados. Vale. Qué bueno. Qué bueno Aquí aquí preguntaban también algunas cosas muy interesantes, ¿no? De eh, que cuál era el plan de la, para las reglas apretadas que tenían eh, para cripto y, NF, y NFTs eh, en Apple y Google, ¿no? Cuando lanzas el juego, porque se come el 30% de cualquier cosa que pase por su sistema sí, a la de lanzarlo. Que ¿Vosotros también es estaréis pregunta. peleando con eso? Una pregunta que estaba haciendo, actualmente estamos en una, una guerra activa de antimonopolio. Empezó Epic, los creadores del, del, del Fortnite con, con Apple, ya llevan más de un año y medio en juicio y la Unión Europea ya le ha apretado las tuercas a Apple. Todo tiene pinta que van a liberalizar el mercado porque ya o sea, tienen tanta cuota de mercado que se ven como monopolio tanto Apple como Google. En Apple actualmente tú no puedes sacar NFT, o, o puedes sacarlos siempre que lo saques en compras en aplicación, pero no, esos NFT no pueden desbloquear ninguna utilidad, por lo tanto, no tiene ningún sentido sacarlo. Y en Google puedes hacerlo. Entonces, eh, el, otro, el otro día se filtró, bueno, ayer se filtró una información de que eso parece que va a cambiar por la regulación europea. Todo está burbujeando. Entonces, ¿cuál es, el, cuál es la cosa? Que, ¿Qué es lo que puedes hacer? Pues ampliar plataformas. Una de las cosas que tenemos buenas los desarrolladores de videojuegos es que actualmente es muy fácil. A nivel técnico, de saltar de una plataforma a otra. A nivel de distribución, no. No es lo mismo sacar en Nintendo Switch que móvil. Es decir, el coste para llegar a mercado en Nintendo Switch es enorme comparado con el de móvil. Pero a nivel técnico es sencillo. Es decir, puedes si empiezas, puedes hacerlo para que, hacer un juego multiplataforma, como es nuestro caso. Eh, pero, foco. Es decir, lo que está diciendo John. O sea, no quieras sacar en Nintendo Switch, en PC, en móvil, porque, es que trabajo, porque los costes de, de distribución... Son enormes, entonces, enfócate en algo. Yeah. Eh, ahí, pues, desgraciadamente, eh, pagas la cuota de... de si eh, Apple tiene 1.2 billones de jugadores, yo soy, yo, yo soy el de los que dice pago mi cuota del 30% porque voy a tener uno disponible ese mercado, esa cuota del mercado. Pues ahora mismo pues, me la tengo que comer, como quien dice, y, y lo tengo que pagar, sabiendo que invirtiendo en el sector, esto se va a ir liberalizando poco a poco, porque el mercado tiende a eso. Y ya estoy. Muy bien. Pues nada, chicos. Eh, muchísimas gracias. Eh, espero juntaros más veces porque haremos más especiales de Web3. Eh, tiene, tiene mucho sentido y al final eh, todo el mundo, tarde o temprano, vamos a pasar por ahí. Eh, ver, muchas gracias. Muchas gracias y, y que paséis unas buenas fiestas. Si no nos vemos antes, ¿vale? Gracias, gracias, muchas gracias. No, que Argentina, ¿no? ¿Vamos, ¿Vale? vamos. Sí, vamos por Argentina. Y que todos los que nos escucháis a posteriori el viernes que se hará pública la grabación, pues nada, disfrutéis de esta charla y cualquier duda tenéis a Miguel, a Isidro, a John y a los proyectos que han pasado para, para consultarles cualquier cosita, ¿vale? Gracias, chao. Venga, sí, chao, chao. chao. chao, chao, chao.